llame a cooperación porque vayan subiendo. oye como que no llama, para allá. que se ya salgan de abajo, que esto se va. Oye. Vete, muchacha, vete, sí, vete, vete. Sí, sácala, sácala de ahí. Eh. Que saque eh. todo el mundo de ahí abajo. Sí, ya, ya, ya, abajo está explotando. Mira, mira, mira, Mira, oh, hipótesis. Ese carro, échalo para allá. El carro tiene que sacarlo, Pedro Luis. Ve lo alambre, lo alambre. Y la vaina que se va a virar ahí completo. Se va, se va. Esto, cuidado ahí, cuidado. Se va a boiccar a Está tranquilo mira. Se va a voltear bien. mío Yeah. ¡El pipo! ¡El pipo! ¡El pipo! ¡El pipo! ¡El pipo!